La... La... la estoy pasando bien en la cuarentena. Me da culpa, me, me, me da muchísima culpa. Solo lo puedo decir en este contexto de, de, de video gracioso, porque así capaz no, me, no se lo toman tan en serio. Yo sé que todos la están pasando recontra mal. Yo cumplo años el 16 de marzo. No sabía cómo hacer, si festejar en el día, festejar el viernes, no festejar... Quiero festejar, y de repente el domingo se anuncia de que se prohíben todo tipo de festejos y reuniones. Problema solucionado. El miércoles se declara la de cuarentena y entonces yo empiezo a trabajar desde casa. Doy talleres de escritura, los, los, ahora los doy por WhatsApp. Me dicen que me tengo que lavar las manos cuando entro a la casa, yo ya yo, yo hacía eso antes. A mí me encanta la higiene. Es como que todos empiezan a hacer lo que yo siempre les decía que, que hagan. Al fin mi novia me tiene que hacer ella caso a mí en algo. Ah, porque eso también. Vivo con la cantidad ideal de personas para el aislamiento. Una. Ni padres, ni hijos, ni solo. Ni hermanos. No tenemos ni un gato. No tenemos plantas. Lo más cercano que tengo un ser vivo a mi cargo es el búho de la aplicación de idiomas. Y hasta él me manda un montón de correos diciéndome que está triste porque hace cuatro días que no practico francés. Estoy teniendo un montón de sexo. Yo, después de estar 10 años de novio, lo, lo voy a confesar. Yo ya tenía miedo que la llama de la pasión se hubiera apagado un poco. Y ahora sé que lo único que hacía falta para revivir el deseo de mi novia por mí es que ella tuviera que estar encerrada conmigo durante semanas y semanas sin poder salir. Creo que tiene síndrome de Estocolmo. O capaz le, capaz le gusta que yo esté más flaco, capaz le va el, el cuerpo más hegemónico. Ah, porque esa es otra... Otra que no puedo decir, yo bajé 12 kilos en la cuarentena. Porque cuando daba clases, mis alumnos me daban bizcochitos y facturas. Pero yo creo que lo que pasa es que en cuarentena es más fácil tener una, una disciplina alimentaria o de, de ejercicio. Yo, yo, por ejemplo, yo camino así, de la cocina al living, sin parar, todos los días, una hora. Es un entorno libre de distracciones. Excepto el miedo de que tus seres queridos se mueran. Y mientras camino, escribo, corrijo, hago videos graciosos... Espero que esto sea gracioso. Ya llevo bajado un kilo por cada mil contagiados. Si en 15 días duplico la cantidad de calorías que bajo, entro en lo que yo llamo la fase 4 de la dieta. Pero, ¿qué quiere decir que yo esté tan adaptado a la cuarentena? Pues yo estaba viendo mi vida mal Puede ser que yo sea más... ¿Puedo ser más feliz ahora?